Considero que fue gracioso, y podríamos escuchar esta historia para aprender un poquito de vocabulario. Pero antes de empezar, voy a responder a una de las preguntas que me ha hecho un estudiante de la Academia de Español. Esta chica se llama... ¡Ay! ¿Dónde está? Ana, aquí está Ana. Y bueno, Ana, pues la verdad es que eh, nos pregunta, ¿Podrías explicar la diferencia entre de paso, por cierto, y a propósito, por favor? Entiendo que son, muy que son diferentes formas de decir by the way. Pero siento que hay ciertas reglas, o preferencias de cómo usarlas. Vale, pues Ana, la verdad es que tu pregunta es bastante buena. Antes de, re de responder, te voy a pedir que hagas una diferenciación entre de paso, por un lado, y a propósito, y por cierto, por otro. vale? Porque de hecho, si buscas en el diccionario, el significado de por cierto, lo primero que te va a salir va a ser a propósito. Utilizamos por cierto, y a propósito, es cuando estamos hablando de un tema, y queremos añadir información relacionada con lo que estamos diciendo, o incluso, queremos cambiar de tema. Por cierto, has hecho muy bien en preguntarme, en hacerme esta pregunta, porque me parece una pregunta interesantísima, para todos los estudiantes de español. ¡Muchas gracias, Ana! Bien, voy a continuar con lo que he dicho. ¿Ves cómo ahí he metido el por cierto? Bien, voy a continuar se utilizan para añadir eh, temas que están relacionados o no. Podemos también cambiar de tema. Imagina que, por ejemplo, Ana, tú y yo nos encontramos un día por la calle, y yo te digo, ¡Hola Ana! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¡Bien, todo bien! ¿Y tu academia? ¡Bien, bien! ¿Y tu trabajo? ¿Qué tal Ana? ¿Cómo va todo? ¡Bien! Pues mira, en el trabajo bien, han contratado a más personas ahora, estamos trabajando de una forma más eficaz, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, ¡Por cierto Ana! Al final te, te ascendieron o no te ascendieron. Al decir por cierto, es porque voy a introducir algo que en este caso está relacionado con el tema anterior. Pero imagina que tú me dices, bien Vicente, muy bien, han contratado a mucha gente, estamos trabajando de una forma más eficaz, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo te digo, por cierto Ana, ¿tu hijo qué tal está? ¿Cómo está tu hijo? En este caso he utilizado, por cierto, de la misma forma que antes, pero estoy digamos, cambiando un poco de tema, porque tú estabas hablando del trabajo, y yo ahora te pregunto por tu hijo. Y está bien, está perfecto. Tu hijo, tu hija, o cualquier persona, da igual. Y está bien, ¿vale? Y por cierto, y a propósito, serían muy parecidos. De hecho, yo podría haber dicho, a propósito, Ana, ¿al final te ascendieron o no? Tendría casi, casi el mismo significado. Yo personalmente utilizo mucho más, por cierto. De hecho, lo utilizo mucho. ¡Bien! y DE PASO, ¿cuándo utilizamos ese DE PASO? ¿Vale? Pues, de paso lo utilizamos, me lo he apuntado y todo. Y es cuando estamos haciendo algo, y queremos aprovechar esta ocasión para hacer otra cosa. Por ejemplo, si os está gustando este, este vídeo, por favor, darle a Me Gusta al, al vídeo. Y de paso, suscribiros al canal, también. Estáis haciendo una acción, y yo, DE PASO, os pido que hagáis otra acción. Es como que estoy continuando esas acciones. Por ejemplo, Ana... ¡Uy Ana! Hoy, hoy te estoy poniendo a ti de ejemplo en todo, ¿eh? ¡Vale! Imagina que te llamo... ¡Ana! ¿Vienes a mi casa? ¡Sí, sí, Vicente! ¡Estoy de camino! Y digo, ¡Vale, vale, Ana! ¡Oye! ¿Podrías comprar en la tienda unos refrescos, por favor? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! Y digo, y de paso, compra unas patatas fritas. O sea, ya que estás comprando refrescos, compra patatas fritas. ¿Entiendes? ¡Exactamente! Es cuando queremos continuar esa acción. Ana, ha sido una pregunta muy muy buena, y espero que mi respuesta te haya servido, ¿vale? Si no, escríbeme otro mensaje en, en las preguntas del podcast de la Academia Español, y yo te responderé sin ningún problema. Pero bueno, vamos a empezar eh, con el podcast de hoy, vamos a escuchar esta historia, esta pequeña y breve anécdota, que me pasó el sábado pasado, y qué bueno, pues es un poco graciosa. Voy a intentar introducir un poquito de vocabulario para que podáis a aprender español y retener este vocabulario de la mejor forma posible. A propósito, <risa> a propósito, o por cierto, si sois estudiantes de la academia online, os podéis descargar este PDF. Eh, en el podcast número 23, eh, abrís el podcast y encontraréis un botón rojo, muy grande, que pone Descargar PDF. Os descargáis el PDF y os voy a dejar unas actividades para que practiquéis con el vocabulario de este podcast. Os voy a dejar algunas actividades para que practiquéis con este vocabulario, y estoy seguro de que un poquito vais a aprender, ¿vale? Y también tendréis la transcripción, etcétera, etcétera. Así que, no me entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como, como te he dicho, te voy a contar una breve anécdota que me pasó el otro día con, mi, con mis amigos. Bueno, como sabes, en España, ya alguna la mayoría de las ciudades ya podemos salir a la calle, a ir, podemos ir a los restaurantes, a tomar algo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llevamos así ya dos semanas. Pero la primera semana, yo personalmente no quería salir, por un poquito de... quería mantenerme en casa. Pero la semana pasada, pues nos reunimos, en un grupo de amigos, nada, éramos creo que éramos Cuatro, cuatro, sí, cuatro amigos, tampoco éramos muchos, ¿vale? No éramos muchos. Bien, y decidimos pues ir a tomar unas cervezas, porque la verdad es que se echa de menos, se echa un poquito de menos estas tardes de cervecitas en las terrazas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues antes de ir al bar, mis amigos y yo, pues llamamos para reservar una mesa, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo los, los bares de, de España tienen un aforo limitado. Tienen un aforo limitado al 50%, si no me equivoco. Por lo tanto, por lo tanto solo, eh, pueden, eh, solo tienen la mitad de las mesas disponibles para los clientes. Por eso, tienes que llamar y reservar una mesa, porque hay muy pocas mesas. ¿Vale? Bien. Pues bueno, pues mis amigos y yo, decidimos llamar a, a, al bar que solemos ir, la verdad, que está muy cerca de, de la playa, y llamamos para reservar, porque queríamos ir a tomar unas pintas, unas pintas de cerveza, ¿vale? Unas pintas. Y bueno, pues fuimos al bar, y nos sentamos, nos sentamos, nos atendió el, el, el camarero, no, el camarero y la camarera, había un chico y una chica, siempre están los mismos. Y bueno, nos atendió el camarero, le saludábamos porque lo conocemos. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegro de que estés de vuelta, etcétera, etcétera. Y nos preguntó, bueno chicos, ¿qué os pongo? Y bueno, pues todos dijimos, bueno, pues yo una pinta, yo otra pinta, yo otra pinta. Y mi amigo, pues se pidió un copazo, se pidió una copa. Bueno, más que una copa, era un copazo, porque era una copa así de grande una copa se llaman copa, copa de balón vale de una copa enorme con vodka y bueno eso es un. para mí es un copazo bueno pues nos fuimos unas cervezas mi amigo un copazo y estuvimos hablando hablando hablando y de repente de repente apareció eh, apareció la exnovia de mi amigo la exnovia de mi amigo y bueno pues la verdad es que no tienen una relación buena tampoco tienen una relación mala sin más sin más la verdad y bueno y, y, y de pronto de pronto veo que mi amigo se agacha hace así y se agacha en la... se agacha se esconde no y estaba estaba agachado en la mesa y nos miramos todos nos miramos todos como diciendo qué está haciendo Mientras tanto, mi amigo seguía agachado. Y nosotros nos mirábamos. Y de repente, la muchacha, su exnovia, se dio cuenta, se dio cuenta de que éramos nosotros. De que, bueno, no, no tenemos una relación especial, pero somos conocidos. Somos conocidos por, por su relación y somos conocidos. Y la muchacha pues es muy educada y vino a saludarnos, la verdad. Bueno, vino a saludarnos, nos levantamos, nos pusimos de pie, nos pusimos de pie, y la saludamos, ¿no? Eh, con el, <ríe> el saludo... <ríe> COVID friendly, ¿no? El saludo con el codo. La saludamos, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! Y ella, pues, se dio cuenta de que eh, mi amigo estaba agachado, y, y le dijo, y se, quedó, se quedó mirándolo. Se quedó mirándolo. Y la verdad es que era una situación muy incómoda. Pero bueno. Y le dijo, Roberto, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y el chaval, pues mi amigo, la verdad es que no sabía, no sabía qué decir. No tenía ni idea. Se quedó en blanco. Se quedó en blanco. Se quedó blanco como la pared. Se quedó así. Y dijo, nada. Estirando las piernas. Y la verdad es que fue una situación muy graciosa. Porque claro, el chaval, mi amigo, estaba escondido. Se estaba escondiendo. Y la muchacha pues lo pilló. Lo pilló con las manos en la masa. Lo pilló con las manos en la masa. Y bueno, pues fue gracioso porque le preguntó, ¿qué estás haciendo? y le dijo que estaba estirando las piernas, como si estuviera haciendo deporte. Como si estuviera haciendo deporte. Y bueno, pues la verdad es que nos reímos, la muchacha se rió, y bueno, pues todo quedó ahí una tontería, en una broma, y nada, pues nosotros nos sentamos, y nos pedimos otra ronda, y ya está, no fue no, no pasó nada más así interesante. Pero esa situación, pues la verdad es que fue bastante graciosa, y, y bueno, pues no sé, es una anécdota curiosa y, y nada, y ahora pues lo llamamos. Eh... <ríe> lo llamamos Mr. Estiramientos, porque como dijo que estaba estirando las piernas, pues ahora, pues a partir de ahora, pues lo vamos a llamar Mr. Estiramientos. Bueno, la próxima vez, pues que no se esconda, que no se esconda. Y bueno, ya está, eso fue la anécdota, la verdad es que fue curiosa y tal. Bueno, pues has escuchado esta anécdota. Ahora quiero que prestes atención, porque aunque ha parecido una anécdota breve, interesante y muy graciosa, he introducido mucho vocabulario que quizás eh, que quizás sea interesante. Como por ejemplo, mientras te contaba la anécdota, he dicho de repente, de pronto, y digo, mientras tanto, mi amigo estaba agachado. Mientras tanto, mi amigo estaba agachado. Estar, dar, estar agachado, ponerse de pie, pillar a alguien con las manos en la masa, quedarse en blanco, quedarse blanco como la pared, que son muy parecidas, y mucho más vocabulario que he ido introduciendo en esta historia, que es una historia real, ¿eh? Es una historia real, ¿vale? No me la he inventado. Es real, es graciosa, y ahora mi amigo Roberto se llama Mr. Estiramientos. <ríe> es el mote, es el mote que le vamos a poner de aquí en, en adelante. Y bueno, pues esa ha sido la anécdota de hoy. Si te ha gustado este podcast, y te gusta todo lo que hago, el trabajo que hago aquí en YouTube, y en Spotify, y en la Academia de Español, en todos lados, por favor, deja simplemente un Like, para que, que yo sepa que te gusta este tipo de contenido, y nada, simplemente eso. Espero que hayas aprendido un montón de español en el podcast de hoy, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!